¿Cómo te sientes, cómo te sientes la mamá de mí? Yo muy feliz, muy contenta. Esta es la fiesta de la celebración de los artistas y yo estoy contentísima. Tú nominación como actriz del año, ¿te sientes contenta? Fabuloso, feliz! Juanita llevándose todos los premios en la silla, arrasamos como con cinco premios. Y esta noche yo vine, no trao los premios, a gozarme este espectáculo. Pregunta, Kelly, ¿Por qué que boli a la fue que te está cantando? No se oye, no se oye. por supuesto que se llama la maravilla que va a salir este año y a toda tu mamá. Hay un elenco de la misma gente de eh, trabajo sucio y todas las mujeres son igual y todos los hombres son iguales. No, no, no, no, no pasó nada que tirar.